Estamos listos. Estamos. Estamos todos. Y eh, si nosotros no hacemos, no, no hacíamos esta como eh, recolectar la historia que todos ustedes la saben, pero de repente no, no, no se habían sentado, digamos. A ordenarla y, y en eso estamos ¿por qué? porque suponte, la gestión del conocimiento es una herramienta más que tiene eh, el, eh, la carrera de ustedes para poder hacer los cambios que se requieren para tener una, una sociedad que sea más justa y que cambiemos de la maximización de utilidades a una maximización de utilidades, pero más moderada, y que no un grupo de personas se lleve todo el dinero y el resto, suponte, eh, se quede con nada, ¿ok? Entonces, si ustedes han ido eh, revisando lo que ha ido ocurriendo en el país después de la crisis social, después de la pandemia, ¿no es cierto? O sea, Chile se va a recuperar. Eso está súper claro. Pero de cómo nos vamos a recuperar va a ser un tema, digamos, eh, va a ser un tema netamente de los cumplimientos de que, que el gobierno le está haciendo a las personas. Y yo, de, por mi parte, suponte, críticamente, aquí me pongo crítico, veo que están haciendo un trabajo extremadamente mal porque estamos. Eh, como eh, improvisando soluciones cuando ya en este minuto eh, se ve como que todos los sistemas de la salud están copados, la gente está protestando porque sale, digamos, a, a buscar comida y, y el gobierno envía 200 Caja, y yo creo que suponte en una, en una villa, en una comuna, 200 cajas con alimentos no alcanzan ni a cubrir, o sea, son 200 familias, pero en, en, en, eh, en, en el Gran Santiago somos casi 7 millones de personas, ¿no? Entonces, yo no creo que, que con eso van a calmar a las personas y con el desempleo. Que ya sabemos que el desempleo no es, no es el desempleo que ellos están eh, informando. Tampoco creo que eh, la información que están eh, informándonos a todos a través de los medios de prensa eh, es la correcta, porque hay una eh, hay, hay una el registro civil, emite certificados de defunción. Eh, y el Ministerio de Salud da otra cifra entonces, claro que como no hay transparencia no sabemos los certificados de función eh, por qué falleció la persona sí, sí sabemos que en esta época todos los años hay una crisis, digamos, de personas y es eh, ahí eh, ¿Y cómo se llama? Hay, un, un, un, hay, hay más gente que, o, que va a los hospitales. Victoria, cuéntame. Profe, que este, son 2,5 millones de cajas. No son 200. Igual son pocas, pero no 200. Es son 250. ¿Son cuántos? 2,5 millones. De, de casos... Diría? con...? ¿Con coronavirus? De cajas. No, de caja. Ah, pero... son dos mil... Ah, ya, perfecto. Entonces no, se equivocaron. 200 era muy poco. Ya, entonces se equivocaron en, la, en, la, en el título, en, el, <ríe> en la televisión, cuando pusieron 200 cajas, esto cayó, es ridículo. ¿Ah? Gracias por la aclaración. Ya, pero, pero, pero independientemente, suponte eh, igual... Eh, yo creo que no, no ha sido bien gestionada la, la pandemia por, eh, porque suponte también le están reduciendo los, los tests a las personas más vulnerables y a las personas que tienen dinero les están aumentando. Entonces eso tampoco no creo que sea lo justo para, para todas las personas. Pero, pero eso, eso es, un, es un problema, digamos. Eh, eh, mío, porque yo eh, como viví tantos años en Estados Unidos en Estados Unidos hay recursos para, para toda la gente, entonces no, no se ve este tipo de, de cosas y por eso que no, no, sabiendo que pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional eh, hay, tenemos unos, bon, unos bonos soberanos gigantescos, o sea nosotros no deberíamos de pasar ninguna crisis eh, en términos económicos toda la gente debería tener suficiente dinero se debe, debería haber tomado dinero porque justamente se hizo para eso para, para ayudar a las crisis que Chile pudiese enfrentar pero no se ha hecho entonces eh, este, este tipo digamos de eh, cuarentena que estamos haciendo como que la gente ya eh, no sé, pues, la, la primera noche de la, de la cuarentena creo que arrestaron a, a 750 personas la segunda noche ya eran como 1500 personas y, y ya la gente como que no, no está tomando en cuenta digamos este, este tema entonces la idea de, de, de, que, de poder sacar la conclusión de que si sabemos que la gestión del conocimiento lo más importante es el capital humano y la responsabilidad social empresarial, ¿qué opinan ustedes? Profe, Lisa, yo, le Profe yo leí un, un documento de la Oxfam que se publicó en el 2018, que decía que en el 2017 el 1% más rico de la población mundial había acaparado el 82% de las riquezas generadas en ese año. Y bueno, y uno sabe que con los años sigue lo mismo, entonces es difícil ver un futuro en que las cosas cambien, porque muere tanta gente de hambre y, y las riquezas no son bien distribuidas. No, exactamente. ¿Ese qué año fue? Eh... Ese documento era del 2018. 2018. Ajá. Bueno, eh, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, eh, hay, hay, hay un, eh, muchos multimillonarios como eh, eh, Warren Buffett, que trabaja con Bill Gates, están eh, trabajando y donando gran, gran parte de su fortuna. En, en ayudar a resolver problemas sanitarios, como por ejemplo, donde Bill Gates erradicó en, en todo el mundo el, el tema del, del polio, ¿okay? Porque ellos invirtieron dinero en esta propuesta de, de eh, que la gente se enfermaba de polio porque tomaba agua contaminada, sucia, ¿okay? O sea, en África la gente se tiraba, tomaba agua de, de un cepo no sé, de un río y el río iba contaminado con cualquier cantidad de, de microbios. Entonces, pero ellos empezaron a trabajar y a invertir dinero en eh, resolver esos problemas. Y si ustedes buscan en internet van a ver que eh, estas dos personas, estos dos multimillonarios, lograron hacer algo que ningún gobierno o ningún país lo ha logrado hacer. O sea, ellos lo resolvieron, porque hasta mismo en Estados Unidos había gente con polio, ¿ya? y ellos lo resolvieron Entonces, el, el, lo importante es de que suponga, hay un tema de la gestión del conocimiento que tiene que ver con la inteligencia artificial y tiene que ver con... Eh, la eh, Business Intelligence ¿lo han escuchado ustedes o no? ¿Se acuerdan? No, profesor no, que... Mira, el Business Intelligence es un software que usan eh, la, mucha, la, las 500 empresas que salen en la revista Forbes que, que tienen más éxito en el mundo y mayores ganancias y son los lugares privilegiados para trabajar ellos apliquen este software eh, yo se los voy a mostrar en, en, un, en un rato y eh, ellos toman modelos predictivos, entonces saben exactamente qué decisión tienen que tomar y es suponte, decisiones que son proactivas y no reactivas como las que nos ocurre a nosotros por ejemplo nosotros si usáramos ese, ese software los podríamos implementar en el Ministerio de Salud o en el Instituto Nacional de Estadística y podríamos saber cuánta gente se saca una predicción de cuánta gente se va a enfermar en cada uno de los hospitales para ir uno eh, llevando los recursos que sean necesarios a esos centros especializados que están viendo más casos de, o otros que tengan menos casos y, y también podrían te, sacar los recursos de esos y llevarlos donde los necesitan más. Entonces tomas decisiones y políticas hechas a la medida. Pero como pero como acá siempre hacemos las cosas así, a lo, después de que ocurren las cosas, tomamos las acciones y las corregimos Y así no, no es la forma de, de que se hagan las cosas. La forma es de que antes de que vaya a ocurrir algo, uno está preparado. ¿Ok? Y eso es lo mismo que ustedes tienen que eh, ir inyectándose en el ADN, porque usted ustedes ya les, de, les he demostrado, suponte, a través de, de las plantillas de, de PowerPoint, que, por ejemplo, si tú sabes con las políticas monetarias y fiscales lo que va a ocurrir cuando, cuando una de las, de las ecuaciones, suponte, el Banco Central baja o sube la tasa de interés, sabe la cadena, el desenlace de lo que va a ir ocurriendo y tú vas a... Ir, va a poder ir tomando decisiones, pero si tú no sabes ¿cómo puedes tomar buenas decisiones si uno no sabe? No, no, nosotros no podemos pedirle a las personas suponte por ejemplo al pequeño y mediano empresario que entienda eso o, o que se lea el diario estrategia o el diario financiero donde hablan todo el tiempo lo que está haciendo el Banco Central y lo que está haciendo el Estado Okay. Entonces ahí es cuando uno tiene que entrar y usar las habilidades que vas aprendiendo dentro de la universidad y aplicarlas. Okay. Entonces, eh, ¿quién se acuerda en la última eh, eh, presentación? ¿En qué quedábamos en la última clase? En el último pantallazo de la presentación que estábamos viendo. Estamos viendo el punto de equilibrio de la empresa y cuánta empresa hay que tener para generar rentabilidad. Ok, ya, y eso eh, les quedó claro, ¿cierto? Los costos marginales. Sí, profe. ¿A todo el mundo le quedó claro? Sí profe. sí, profe. Bien. Entonces, eh, bueno, nosotros tuvimos el otro día una, una clase eh, que fue muy interesante porque era una. Un, eh, eh, sabía. Eh, ayúdame, Esteban, era una clase para que se conversara. ¿No es cierto? Que se compartiera, digamos, poco de las experiencias que estamos todos viviendo en. Eh, en en esta cuarentena porque es difícil estar tanto tiempo encerrado y lo importante es eh, que dos, dos cosas una eh, que fue interesante porque la gente participó mucho faltaron mucho a la clase una pena eh, yo no grabé eh, o sea yo grabé la clase pero no la subí porque pensé que es, es más fue una conversación más privada que pública, ¿ok? Entonces, es, está guardada, ¿bien? Pero sí, yo los invito a que traten de participar un poco más, porque es importante eh, que eh, ustedes traten de, de, de creer Creerse ustedes mismos de que son los que van a cambiar las cosas. ¿ok? Porque no, no va a haber otra persona. ¿ok? Cada uno de ustedes van a ser de los, las personas que van a aportar para que Chile... Porque Chile no se va, no se va a terminar después de esto. ¿ok? Vamos a tener mucho trabajo que hacer. Y, eso, y ahí van a entrar ustedes, porque son la, los, los, los capos en este tema porque eh, el, el lenguaje que nosotros usamos es totalmente distinto al lenguaje de las otras personas, y, y ahí es cuando suponte, eh, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos porque entendemos eh, cosas que otra gente no puede entender. O sea, imagínense ustedes si una persona que fuera enfermera okay, pudiese realmente... Y estuviera trabajando en un centro de diálisis y tuviera conocimientos de ingeniería comercial podría tener su propio centro de diálisis porque ¿ok? podría ganar plata y no estar trabajando en un hospital ganando poca plata como enfermera ¿ok? entonces ellas no saben y siguen trabajando en el hospital le pagan su conterremal y la historia que todos conocemos pero si tuvieran el conocimiento que ustedes tienen uno le puede decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no pones un centro de diálisis y vas a ganar mucho más dinero de lo que tú estás ganando en, en el hospital? ¿Me entienden el concepto? ¿no? De, de hecho, ustedes, suponte, hay muchos doctores que se les ilumina la ampolleta y sacan un MBA, un Master in Business Administration y ponen sus propias clínicas y ganan cualquier cantidad de plata y, y olvídate le, le va mucho mejor que estar trabajando en el hospital como, como doctor porque tienen su propio negocio ¿bien? Y, y por eso el tema de la rentabilidad es tan importante porque supongo que ellos también aprenden, en el MBA te enseñan lo primero que te enseñan es sacar los costos marginales para que no gastes dinero de más sino que puedes creciendo Yep. llegas a un límite y pasas a, otro, a, otro, a otra empresa y así vas creciendo, como el caso de, de, de Walmart que yo les comenté que está en español y que lo pueden leer y van a ver todo, todo lo que hicieron en, la, en las inversiones en, en precio, en valor agregado y en costo. ¿Ok? Entonces, quedamos en, en esa... En esa, en esa eh, en, la, en la rentabilidad de las empresas, pero estamos, eh, yo estoy tratando de, de, de mostrarles de distintos puntos, porque como nos quedan eh, varias clases, yo intento de, de darles un baño gigantesco de, de, de información y, y también quisiera eh, hacerles un lavado del cerebro en el cual se sumen al resto del mundo, en el cual está trabajando, que, que los negocios tienen que ser más sociales para poder para que pueda existir una distribución justa de los ingresos y podamos todos, todas las personas se puedan beneficiar de, de los sistemas y los modelos económicos y de negocios que existen. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Chile, todo el mundo sabe qué modelo de economía tenemos. Economía abierta, mixta de mercado, ¿correcto? Pero no sabemos cuál es el modelo de negocio que se ha implementado en Chile, porque nadie ha escrito un libro sobre eso, ¿okay? Cuando alguien escribe un libro, ¿ya? Eh, no sé, pues, probablemente sea ganar el premio Nobel de, de, de, de economía porque eh, es complicado hacer negocios acá en Chile. ¿Ya? Pero si uno tiene la capacidad de hacer negocios, como por ejemplo, yo eh, vivo aquí en Chile, pero no hago negocios acá en Chile. Todos mis negocios son afuera. Okay. Y me encanta porque suponte allá afuera la gente no desconfía como desconfían acá. Acá suponte tú andas buscando un trabajo y te dicen tiene que tener dos años de experiencia para hacer la práctica como esa cuestión es, es ilógica. Y si tú vas a aprender, okay. Entonces la idea es bañarlos ustedes y Supongo no que, sé, tratar de que cambien su switch y empiecen a, a, a tomar más decisiones eh, en las cuales ustedes van a saber qué camino seguir. ¿okay? Entonces voy a buscar la presentación. Ah, bajé un, un dashboard para poder hacer cosas acá, pero tengo que desafiar. Oye, ¿esto se lo mostré a ustedes, o no? No, profe, nosotros no. No lo han visto, ya. Miren. Aquí. Yo, la pregunta que hacemos, si Chile es un país rico o pobre. ¿sí? Si se fijan en, en la primera foto, o sea, bueno, todo el mundo dice que tenemos un ingreso per cápita súper alto, entonces deberíamos ser ricos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tu campo de flores bordado la copia feliz de Eden, pero mira aquí los pescadores como bien, ¿eh? Entonces yo, no sé, les pregunto a usted, ¿qué creen? ¿sí? ¿Somos ricos o pobres? Somos ricos en materia prima y pobres en la distribución. Muy bien, excelente. Este cuadrito ya lo vimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Vale. Este también, así que no tengo que explicárselo. Aquí es cómo se desarrolla. Aquí estas proyecciones, proyecciones también se las mostré, Llevamos siempre, a, en, en, eh, siempre la economía va creciendo. Eh, por eso que independientemente eh, independientemente de lo que ocurra, suponte en, en el año 1918 hu, eh, hubo en, en Estados Unidos y en el mundo una pandemia que se llamaba la fiebre española, que mató el 1% de la población mundial. ¿okay? Fueron como 3 millones de personas. ¿Ya? Esto también se lo demostré, que en la crisis del, de la Gran Depresión, eh, la economía en Chile cayó un menos 18%. Esto también se lo mostré. Y... Les demostré que teníamos una economía libre de mercado. ¿Dónde estamos? Bueno, este es el universo. ¿okay? Ahí donde está la flecha roja, está el planeta Tierra. Ahí está el Sol. Y aquí está el planeta Tierra, si ustedes lo ven, ve ese puntito que está marcado con un círculo azul. Ahí estamos viendo nosotros, es un rayo de, del, del Sol. Y muestra dónde está el planeta. Y si ustedes se fijan alrededor, no hay ningún otro lugar donde nosotros nos podamos mover. Vale decir que si no cuidamos planeta de Tierra, eh, realmente no tenemos absolutamente ningún otro lugar que irnos. Excepto los experimentos que están tratando de hacer, de irnos a ir a Marte, que es lo más cercano. Pero... Eh, no tiene, no tiene la, lo mismo que, que nuestro planeta, o sea, no tiene bosque, no tiene río, sí encontraron agua, pero tendríamos que ir en unas condiciones realmente muy desagradables. ¿okay? Entonces, ese es el puntito, ya es la imagen de la Tierra y una fotografía tomada a una distancia de 6 millones de kilómetros por la sonda espacial Voyager 1 en su viaje hacia el infinito. Entonces, pero ¿cuál es la tendencia del futuro? Esto que está aquí, ¿no es cierto? Yo les mostré de que, espero un poquito. Bueno, yo vivo aquí en el campo, así que a cada rato pasan con un parlante vendiendo cosas que, eh, bueno, por lo menos están tratando de sobrevivir las personas. Pero en este cuadrito que está aquí, se los mostré, o no? Sí. Sí, pero... sí lo vimos. Ya, entonces, se dan cuenta de que Chile es un país súper chiquitito, pero... Eso no es malo, es súper bueno porque quiere decir que tenemos muchas posibilidades para, para crecer. ¿Sí? Y, por ejemplo, que la tendencia hacia el futuro, para que ustedes la tengan súper clara, nosotros vamos a tratar de disminuir la cantidad de, de monedas que se transan y las tres eh, que están, digamos, eh, compitiendo para acelerar el proceso de, de comercialización internacional es el dólar, el euro y el yen, que es el más fuerte, pero, pero el yen en este minuto est está un poquito cuestionado por, porque están, ya entraron en, en una gran depresión, y el yuan eh, se está fortaleciendo o desfortaleciendo porque ellos dijeron que no iban a aceptar más transacciones en dólares sino que solamente en yuan, con tal de fortalecer la moneda. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que el yuan, eh, nadie va a querer transar en yuan porque no tienen ninguna seguridad de que se les pague o que se los cambien en otros países. ¿okay? Yo creo que el yen va a seguir siendo la moneda fuerte digamos, en, en el mundo. Aquí también les mostré, suponte, de que Walmart era la empresa más grande y que Chile estaba eh, bajo Marubeni de una distribuidora de, de ¿cómo se llama de automóviles y nosotros que somos un país muy rico eh, tenemos una, una ellos venden venden imagínense ventas ¿ya? más que nosotros ¿Okay? entonces eso como que a uno le da rabia porque dice por qué so, Shell, que es una empresa petrolera, o General Electric, que está eh, eh, venden, imagínense, mucho más que nosotros. Entonces, eh, tenemos que pensar en hacer nuestro país crecer. ¿okay? Les hablé de, de los corredores bioceánicos. Investiguen un poco más sobre los corredores bioceánicos, porque ahí va a estar el futuro. De, la, de las próximas generaciones. Todo el mundo va a querer venir a, a, a invertir acá. ¿Y eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que nosotros y yo lo estoy tratando de, de marcar eh, y, y que se les, se les quede grabado en el, en el, en el, en el CPU? ¿Ustedes saben lo que es el CPU, no es cierto? El computador. Sí, profe. Ya, Entonces quiero que en el CPU se les pegue esta la propuesta que, que, que hacen. que Todo el mundo la está haciendo en las escuelas de negocio. Es que nadie está en contra de la maximización de las ganancias, pero con una reinversión y un retorno moderado, que fue lo que yo les mostré en el cuadrito de la rentabilidad, que su tú es reinvirtiendo el dinero en tu propia empresa y tu empresa va creciendo. ¿okay? Y todo se beneficia. ¿Ya? Entonces, la economía capitalista, su máxima es ganar con todo, mínima inversión y rápido de retorno. Y la propuesta, por supuesto, lo que yo les estaba tratando de, de explicar es que todo el mundo está tratando de decir, ok, el lucro es bueno, Tratemos de maximizar la ganancia, pero reinvirtamos y tengamos un retorno moderado. Entonces, eh, ¿por qué la máxima capitalista eh, no, es, no es buena? Porque excluye el bienestar de los seres humanos, eh, impacta el medio ambiente, no reinvierte dinero en la educación, la tecnología, la calidad y, y el valor agregado. Y eso no, no es bueno para, para nadie. Entonces, eh, aquí tenemos dos modelos en los cuales, suponte, está la, la, la lucha constante con los grandes grupos económicos y los, y los políticos que apoyan a que todo el mundo gane mucho dinero rápido y no están preocupados del bienestar total del país. Y ahí, suponte, y por eso que nosotros hacemos todas las cosas mediocres, porque. No es posible, suponte que, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, que es un país rico en petróleo, suponte que eh, tiene 10 millones de habitantes y tiene más de 160 hospitales, ¿ok? O sea, les sobran las camas. ¿Ya? Y nosotros, que somos un país de 17... Okay. millones de habitantes ¿cuántos hospitales tenemos en todo el país? ¿alguien sabe? ¿como 20? ¿como 20? ¿ok? imagínense, o sea de ningún modo de ningún modo vamos a poder ponernos a la altura de ellos, entonces eso, eso es lo que eh, uno no, no, se, no puede entender por qué no hacemos las cosas bien de una vez, por todas. Si, oye, cuando tú estás en Costa Rica, que es un país de casi 3 millones de habitantes, suponte la medicina es gratis, eh, la educación es gratis, eh, tienen una tremenda jubilación cuando, cuando llegan a, a la edad de la jubilación, no tienen ejército. O sea, ellos invierten en su país y en su gente. Entonces, ¿por qué nosotros somos el país que pagamos más caro el internet, pagamos más caro por los boletos, por ir a un concierto y pagamos lo más caro su fuente de transportación pública? O sea, todo, todo es... Eh, a, el, el, el modelo de este, maximización de utilidades está aplicado en todo. ¿Okay? Y, no, y no es simpático, se lo prometo. Que todo el mundo vive amargado. Porque tiene que juntar el que para llegar al final de mes. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los resultados de, esa, de ese modelo de la maximización? Yo, la pregunta son, tenemos... O sea, con ese modelo, ¿tenemos aún acceso a una educación de calidad? No. No, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Hay cuidado a la tercera edad? No. Tampoco. ¿Calidad de vida? ¿Hay calidad de vida en Chile? No, profesor. Algunos no más. No. para poder vivir. Ok, endeudamiento familiar. Sí, mucho. Mucho. Retroceso ético y moral. Cada vez se está demostrando que hay menos ética en el país. Exacto. Descenso humano valórico. ¿A qué se refiere no, con descenso humano? O sea, que cada, la, cada la, los valores, los valores, suponte el respeto, por ejemplo, a la iglesia, el, el respeto a las fuerzas armadas, a, a la democracia, a, a, a todas las cosas que tienen algún no, valor. Ya se perdió, pero... Se perdió, ¿no es cierto? Está, está perdido totalmente. Pérdida de identidad. ¿Nos sentimos identificados? No, no creo. Tampoco. Cor ¿Corrupción? Ni que hablar, ¿no es cierto? Es una cuestión ya que no tiene nombre. ¿Consumo de alcohol y droga? ¿Ha bajado o ha subido? Subido. Ha incrementado. A incrementar. Delincuencia. También. Condiciones higiénicas y de salud. Ya. Bueno, ya tenemos la vista de la pandemia. Nos, no fuimos capaces de, de, de hacer algo. Y el medio ambiente, lo hemos conversado varias veces que no hay ninguna preocupación con el tema. Entonces, ese modelo te, te lleva a todas las anteriores. O sea, no tenemos la capacidad, o sea, en vez de mejorar las cosas, las estamos empeorando, y por eso cuando yo les digo, supongo que cuando en el año 2006 o 2003 Chile estaba en el lugar número 13, en el ranking de competitividad, hoy día caemos como en el lugar número 45, entonces algo estamos haciendo mal, y eso malo yo creo que es, que le estamos dando rienda ancha para que la gente suponte haga lo que quiera, en, en, con el modelo económico que tenemos que fue implementado aquí en Chile básicamente por, por, por la, la Universidad Católica y con los Chicago Boys y, y eso yo creo que no es suponte bueno para la sociedad ¿sí? entonces yo pienso que ustedes tienen que empezar a tomar esto como una eh, eh, como, como un eh, fundamento ¿okay? que, que realmente o sea ustedes cuando estén tomando sus decisiones digan sí está bien ganar plata pero tratemos de ver los temas sociales que implica esto ¿okay? entonces qué es lo que está qué es lo que está pasando en el mundo ¿okay? El sistema económico mundial actual crea y perpetúa la pobreza. ¿Quién la creó? Hoy todos nos, nos, nos mentimos mirándonos la cara. ¿Hay conducta solidaria? Cero. Desarrollo siempre es un sueño que es imposible. Y cuando quieren hablar de los salarios justos, siempre te dicen no es el momento. ¿ya? Uno ve el, pal, el, parlamento, el, el Congreso y el Congreso suponte... Yo no sé de cuánto tiempo que estoy escuchando el salario ético, que iban a subir a 550, el salario mínimo, y ahí estamos. O sea, todo está pegado siempre en la misma discusión. No sé, no sé ahora creo que están peleando porque no quieren bajarse las dietas de los, de los parlamentarios. Cuando si eh, se redujera la, si se redujera el, el, la cantidad de parlamentarios, eh, tendríamos plata de sobra para tener educación gratis en todo Chile ¿Sí? pero no pasa ¿Qué, ¿en qué está supongo, todo el mundo eh, concentrado? está concentrado en poner mm. fin a la pobreza ¿Okay? que no exista hambre que exista salud y bienestar educación de calidad igualdad de género agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, un trabajo decente y crecimiento económico, las industrias innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas, alianzas para lograr todos los objetivos, ¿ok? esos son los objetivos de desarrollo sostenible que se están trabajando en todo, en todo el mundo desde el año 2015 aproximadamente, ¿ok? hasta la fecha, pero todo eso que está, vemos en esta pantalla aquí en Chile, ninguna de ellas se están aplicando, ninguna, ninguna. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la catástrofe de esta desigualdad? Entonces hay una parálisis que afecta nuestra capacidad como sociedad para implementar soluciones de política ante problemas claros y presentes. Hagamos las, co hagamos las cosas bien, tenemos que hacerlo de una vez por todas. ¿Ya? La marginación urbana es una atroz injusticia. Si ustedes salen de Santiago van a ver su parte de la pobreza. Es impresionante. Entonces, ¿cómo...? no denunciar esta atroz injusticia de la marginación urbana. Entonces, la maner, las minorías concentran el poder, la riqueza y la derrochan de con egoísmo, falta de acceso a las infraestructuras y servicios básicos, injusta distribución del suelo, acaparamiento de las tierras por parte de desarrolladores privados, los barrios pobres nos enseñan resistencia y solidaridad ante la sociedad opulenta anestesiada por el consumo desenfrenado. ¿okay? El derecho sagrado a las 3D, tierra, techo y trabajo Eso aquí no se habla 800.000 personas viven en la extrema pobreza Eso fue en la encuesta CASEN del año 2016 ¿ya? Y en las, en las áreas rurales el 40% 2,5 millones de personas en Chile son pobres Yo creo que son mucho más Mucho más de 2,5 millones de personas Y la están, supongo, encubriendo Pero es lo que dicen los, los índices y por eso es que suponen nos tratan de una forma distinta que el resto de los países, porque estamos mintiendo con los, con, con los datos. ¿okay? La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 27 veces, esto fue en el año 2014, ¿okay? con, el salario, eh, con el salario digamos eh, que tienen por ejemplo... Eh, entre los senadores y las personas más eh, ricas de Chile eh, es 27 veces más la diferencia que hay entre el más rico y el más pobre ¿okay? Chile es el país con mayor desigualdad de la OCDE ¿okay? ¿Ustedes conocen la OES o, no sé, aquí le dicen o, OSD, otro en inglés OCDE, ¿okay? pero es la misma, ¿Eh? lo conoce ¿Ya? bien. Entonces, eh, la pobreza es, es mucho más que la falta de ingresos. Porque supongo que si, si nosotros invirtiéramos en educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento, discriminación, seguridad de personas y muchas otras cosas más, no, no, no estaríamos preocupados de su problema, pero para ellos, para estos personajes no quiero eh, ofender a nadie, pero ellos eh, han estado perpetuando y manteniendo la pobreza porque a ellos les conviene para las elecciones, Entonces, pero, pero, sí han, eh, pero sí han salido adelante, ¿ok? ¿Y, y cómo, cómo, lo, cómo lo lograron? Por ejemplo, yo les pregunto a usted, ¿quién es más productivo, Chile o Alemania? Depende, me tienen que decir usted. ¿Okay? Depende, porque suponte si nosotros les entregáramos las mismas herramientas que tienen los alemanes para poder trabajar, Chile sería tan competitivo como el alemán. ¿Okay? Pero aquí, como vimos la reducción de costo, siempre estamos dando las cosas mediocres a las personas y tenemos que hacer las cosas a media. Si no estaríamos construyendo aviones, estaríamos haciendo un montón de industria manufacturera que podríamos construir hasta autos. de alta gama o lo que sea, pero no tenemos las herramientas. Entonces Chile no puede competir igual que los otros países. Entonces, obviamente, estamos en desventaja con ellos porque no, no nos entregan. Nuestras grandes empresas chilenas, ¿no es cierto? Tú te fijas en la minería, te fijas suponte, en cualquier empresa grande que hay en Chile, el, el, el 70% del robo que hay interno dentro de la empresa lo, lo genera el mismo trabajador porque le pagan tan poco que se roba las cosas se roba la, las cocheteras se roba cualquier co cosa que agarra se la mete en el pues sí, bolsillo me están pagando tan poco que mejor entonces en vez de tener un, una merma de un 70% de robo dentro de la empresa sería mejor que le subieras el salario a los trabajadores ¿okay? ¿alguna pregunta hasta el momento? o lo estoy bombardeando mucho con tanta información hablen profe, ¿podría explicar de nuevo la comparación de Chile y Alemania? por favor mira, lo que pasa es que Alemania tú sabes que Alemania se, se unificó con la Alemania occidental, ¿correcto? ok sí. y al, ellos al sumar la Alemania occidental, que pues, estaba dividida a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que asumir Alemania, que era la Alemania, digamos, del, del lado eh, nuestro, digamos. Ellos deciden tomarla y hacerse cargo y, e invierten tanta, tanta, ¿cómo se llama?, tanto dinero, que los capacitan, invierten mucho dinero, le dan las herramientas para que puedan nivelarse con los alemanes que ya estaban establecidos que ya eran un país desarrollado. ¿OK? Los alemanes de Berlín, antes, no tenían ningún tipo de herramienta, lo único que vivían era supongo juegos de espías y, y todos andaban tomando vodka porque estaban los rusos a cargo de, de, ese, de ese sector de Alemania, pero hoy se unificó y yo he estado en, en la Alemania antigua y, hoy olvídate, ya no, tú no ves lo, lo, lo, lo feo y lo malo y lo horrible que era la Alemania occidental. Pero, pero cuando tú la comparas, supongo con Chile, y yo te pregunto a ti, ¿quién es más productivo? ¿Okay? Todo el mundo siempre va a decir Alemania. Claro, Alemania. Pero... Alemania es más productiva porque a ellos les entregan herramientas de última calidad. Por ejemplo, si tú haces un BMW, ¿okay? fíjate tú que ellos no contratan la mano de obra joven, no contratan jóvenes, sino que contratan adultos mayores. ¿Por qué contratan a adultos mayores? Yo creo que... Por, no la, que experiencia. Nada, por la experiencia por la experiencia, ¿no es cierto?, son más cuidadosos en hacer las terminaciones bien de un auto, ¿okay? y ellos les dan su montecilla eh, ergonómica, ¿no es cierto?, en el cual ellos se pueden sentar, trabajar, y tienen horario, digamos, corto, pero el tipo te hace la pieza a la medida, ¿ok? Y es eh, un auto que salvaje, ok paga por un auto bueno en Chile si nosotros tuviésemos las mismas herramientas podríamos hacer BMWs también, pero aquí en Chile no nos dan las herramientas porque cuando, cuando nosotros hacíamos autos aquí en Chile hicimos Citroën hicimos Renault hicimos autos americanos pero no nos dan las mismas herramientas entonces al final las empresas se iban porque no eran tan productivos porque la mentalidad del gerente chileno es acuérdense, reducción de costos maximización de utilidades ¿me y todas las cosas salen a media ¿Okay? en cambio si tú compras un, un eh, auto alemán Tú sabes que ese auto te va a servir. Te compras uno y te sirve a toda tu vida. ¿OK? Si tú te compraras una, un, un BMW hecho en Chile, sabes que te duraría, no sé no sé cuánto tiempo. De hecho, por ejemplo, los autos brasileños que llegan a Chile son los autos más inseguros que hay. Hay, hay estudios en los cuales te dicen no, no se compre un auto brasileño porque lo más probable es que... No va a vivir mucho, ¿okay? ya han hecho cualquier cantidad de test, por ejemplo el Ford Forza eh, mostraron, eh, está en internet, ustedes pueden verlo, YouTube eh, dice los autos más inseguros en, hechos en, en Brasil y en México, muestran lo, lo mal hechos que son, ya me parece una cáscara de, de, no sé, de lada. A, a ti chocas y no sé si ustedes han visto en la autopista por ejemplo un choque los autos quedan pero totalmente destruidos para qué decir los autos chinos que llegan a Chile ¿Okay? de hecho estaba empezando a traer un auto de la India que iba a costar como un millón de pesos pero era andar en eh, era andar en, en un cajón eh, ¿cómo se llaman estos cajones que te entierran? Un ataúd ¿Ya? ¿Entendiste el, el concepto? ¿no? Sí, profe Yo creo que es vale. igual un tema Porque aquí en Chile no se Hacen políticas de industri industrialización Para poder fomentar mejor la economía No, pues no la hacemos No hacemos no hacemos infraestructura Ni, ni, ni manufactura Eso es terrible Es terrible para nuestra economía ¿Ya? No la incentivamos de ninguna manera Entonces eso nos daña pero, pero lo, el concepto es de que no hay interés. Porque, suponte, cuando se empezaron a firmar los tratados de libre comercio, era justamente porque era darle las herramientas a los otros países para que la gente no emigrara a los países, digamos, donde eran desarrollados. Y casi, en casi todos los países desarrollados causó cualquier cantidad de efecto porque, suponte... Si tú producías 300 autos en Alemania, en una fábrica en un día, y, y, y te llevabas la, la, la empresa a, a México, también se producían los 300 mismos autos en México, pero le dabas trabajo, y, y la mano de obra era mucho, mucho más baja que, eh, eh, que la que tiene en Alemania la, la mano de obra en Alemania es como 45 dólares la hora y en, y en México era como 4 dólares 25 ¿Okay? entonces cortan la inmigración de, de mexicanos a Estados Unidos pero le crean trabajo a los mexicanos y pueden producir los mismos 300 autos porque le estás dando las mismas herramientas o sea, ellos producen los 300 mismos autos que se producían en Alemania y le estaba generando obra y la empresa ahorraba porque podía producir mucho más auto que antes, porque el auto lo podía hacer a un costo más barato y podía mandarlo a otros países, ¿ok? Si les queda duda en algo, por favor pregunten, ¿ok? Profe, ¿Sí? ¿por qué si has sabido que un país que produce, que industrializa, es mejor que un país que no lo hace como somos nosotros? ¿Por qué usted cree que ninguno de los que está al poder lo, lo ha implantado? Yo pienso que no, no es las personas que están en el poder no, lo han, no han tratado de implementarlo. O sea, por ejemplo, a, a Ricardo Lagos se le criticó mucho por el tema de hacer las carreteras estas con las concesiones. Eh, lamentablemente, bueno, él trajo la idea, porque en, en todos los países hay carreteras concesionadas. ¿okay? Lo único malo es que cuando se firmaron los contratos, yo creo que suponte un presidente no tiene tiempo de estar viendo el detalle de la letra chica de los contratos que se están eh, haciendo y yo creo que las la víboras que estaban chupándole la sangre por, por tenerlo en, los, en, la, en las pegas que le dio, eh, hicieron tremendas negociaciones y no y, y le dieron el beneplácito suponte para que las concesiones fueran cobraran tan caro ¿okay? en el proyecto. Y eso eh, lo han criticado hasta el día de hoy, ¿okay? pero si no tuviésemos esas carreteras, eh, también eh, no tendríamos la productividad que tenemos, porque pues ya que ayudan esas carreteras a que nos movamos de un lugar a otro. ¿okay? Pero sí es cierto de que él debería haberse preocupado un poquito más en la... En, en, en, el, en la lectura de los contratos porque lamentablemente la gente tratan de beneficiarse ellos y suponte eh, no al país ¿okay? y, y con respecto por qué no, no, no han querido suponte, eh, competir porque la verdad las cosas que suponte, si tú traes un, una industria manufacturera a Chile eh, no nos conviene porque suponte la mano de obra en China es mucho más barata, y como compramos casi todas las cosas en China, pero compramos en el, en el lado malo, que, que es no en el sector industrial, porque el sector industrial solamente es, los países desarrollados han invertido tanto dinero en ese sector que les pagan unos salarios tremendos a toda la gente, y esos productos van a los países desarrollados a Unión Europea, a Estados Unidos, a Japón, y ellos los compran. A nosotros nos llega toda la chatarra, lo, lo, lo malo, ¿okay? y nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque suponte nosotros no tenemos salario como para poder comprar un auto que puede comprar una persona en la Unión Europea o una persona en los Estados Unidos, y por eso es que no nos fomenta. Ellos, lo único que les interesa es traer mugre a Chile, porque nosotros no nos alcanza para comprar más. O sea, ¿podemos comprar un auto chino? Sí, podemos comprar un auto chino, porque está lleno de autos chinos en Chile. ¿Okay? ¿Tenemos que comprar la ropa que venden en Falabella? Sí, compramos la ropa que está en Falabella, pero ropa mala. Tú la metes a la lavadora y a la segunda lavadora ya está mala. ¿Okay? Entonces, obviamente. Compramos basura. ¿ok? Y no les interesa. Les interesa beneficiarse las personas, estos grupos económicos que tienen el control del país. Y mientras más nosotros trabajemos para ellos, ellos son felices. ¿Te queda claro, no? Sí, profe si terminan buscando el beneficio propio, que es el beneficio de la nación. Nada más, ¿ok? Bien. Entonces, eh, bueno, esto no vale mucho la pena... Aquí hay un, un, eh, un cuadro que es interesante, porque lo, lo que ustedes están eh, recibiendo hoy es conocimiento, ¿ok? Pero qué es lo que yo les estoy entregando a ustedes experiencia para que ustedes, con el conocimiento, puedan ir con, conectando los pequeños puntitos y vayan tomando decisiones para saber hacia dónde tienen que ir. ¿okay? Entonces, eh, el emprendimiento social es básicamente una causa que se está eh, expandiendo en todo el mundo que está siendo liderada por el premio Nobel de la Paz, Yunus, con el, con el Banco de los Pobres, que sacó a 200 millones de personas de la pobreza y por eso ganó el premio. Y es, es una. Es, justamente la causa es maximización de utilidad con una mínima inversión, reducción de costo, pero que es moderada y centrada en el capital humano. ¿Ok? O sea, él no está en contra de, de la maximización de utilidad. ¿okay? Tampoco está en contra de la mínima inversión, siempre y cuando tú, la inversión que haga la invierta en que sea más eficiente. Y la reducción de costos, como también lo expliqué en, la, en, la, en una de las clases anteriores, es también invertir en que puedas reducir los costos para no sacrificar la calidad, ok, y todo esto es moderado y está centrado en el capital humano que es, digamos, lo que nosotros nos consideramos que es la gestión del conocimiento. Acá, cuando nosotros hablamos de la reducción de costos, a raíz cut cost, ok, cuando las organizaciones cortan sus costos, ¿no es cierto?, cortando el poder de la, de, de, de la gente que está trabajando. En, el, en, la, en la primera foto está el dueño de la empresa y hay tres trabajadores levantando una piedra. ¿ya? Entonces despide a uno, ¿correcto? Quedan dos. Después despide a dos más, queda uno. Y al final, suponte, se cae la roca encima y le dice que es un incompetente. ¿ya? Esa es la reducción de costo nuestra. ¿Es así o no? Sí, profe, efectivamente. Así es, ¿no es cierto? Duran con trabajo hasta que la persona ya no puede más. Hasta que no puede más, ¿no es cierto? Esa, esa es la realidad. Ok, entonces aquí la idea es de entender de que, suponte, cuando nosotros cuando nosotros hablamos de reducción de costo, la empresa se achica, se se fijan en los círculos, ¿okay? todo se reduce. Pero cuando tú hablas, en, en cuando tú estás reinvirtiendo el dinero en tu empresa, tu empresa crece. ¿okay? Todos crecen. ¿okay? Como yo les mostré la otra vez, que sacabas un 20%, lo invertía en costos, sacabas un 20% invertías en valor agregado, sacabas un 20% de la rentabilidad y la invertías, suponte, en precios para poder competir eh, lealmente con, con tu competencia eh, y sacabas un 20% y podés invertir en algo social. ¿Sí? Si se fijan, o sea, eh, no, no creo que son muchas las palabras que tenga que decir y, y no darnos cuenta de que cuando reduces, la, chica, la empresa se achica. Y cuando invierte, la empresa crece. Todos se benefician. ¿okay? Todos crecen, la persona, la empresa el país. ¿Okay? Entonces, el dicho que es, se, se habla en, la, en las escuelas de negocio es los buenos gerentes hacen crecer las empresas, los malos las chicas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ninguna Entonces el capital humano es el eje central de la modernización de la empresa o del Estado y uno tiene que alcanzar los objetivos sociales a través del de ser humano. El concepto del negocio social va mucho más allá de lograr metas personales o del inversionista. Todas estas universidades, por ejemplo, hoy están... Aplicando esto que yo les estoy diciendo. ¿okay? Son universidades eh, de renombre. ¿okay? Pero no hay ninguna del país que esté metida en esto. Todas estas empresas también siguen el mismo concepto. SAP, Procter and Gamble, Pfeiffer, Nissan, Citroën, BAF, Dodge, Telecom. Adidas, General Electric, etc. ¿Ok? O sea, no es algo que, que, que no se esté haciendo. Lo están haciendo. Lo que pasa es que suponte, por ejemplo, si tú tienes acá en Chile un gerente chileno y está a cargo de Pfizer, el gerente chileno va a estar concentrado en su mentalidad reducida de maximización de utilidad, reducción de costos y mínimo de inversión. ¿Ok? y va a tratar de trabajar con el mínimo de gente, y tratar de vender, suponte básicamente explotando a, a las personas. ¿OK? Pero eso nunca resulta, no les, no les va bien. Al final, porque lo que está ocurriendo en, en nuestro país, es que la gente ya se dio cuenta de que esa es la, es la fórmula que ellos tienen, y eh, cuando cuando vienen a, a hacer las auditorías a Chile, están sacando a los gerentes generales chilenos, están poniendo gerentes generales de otro país para que puedan hacer las cosas bien. ¿Bien? O sea, por eso que les digo, o sea, es, es gratificante saber de que sí se están haciendo cosas, porque justamente ustedes van a ser los beneficiados. ¿Sí? Y qué bueno que estén ocurriendo toda esta crisis social que ocurrió, porque fue, digamos, un destape para que, la, para que esto se acelere más más rápido de lo que eh, es, eh, se está demorando mucho. ¿okay? Entonces, eh, para, para, para ese modelo, digamos lo ético no es un tema real, lo económico hay que ver innovación, desarrollo, distribución justa de los ingresos, la educación, hay que, hay que mejorar la inversión, la calidad, los accesos, la salud, prevenir, es mejor que curar, derecho humano, la justicia, la igualdad de género, pueblos aborígenes, medio ambiente, cambio climático. ¿sí? Y eh, la gente, eh, ustedes acuerdan, no sé si se acuerdan del caso de Volkswagen que mintió y todos los clientes lo castigaron, o sea, no le compraron auto y casi se dan a la quiebra. ¿sí? Entonces, lo, lo que uno va es que uno tiene que ser proactivo, anticiparse, y no reactivo hacer las cosas después que ocurren. ¿OK? entonces los gobiernos y las empresas deben proteger enriquecer y empoderar a los ciudadanos y a los clientes y a los empleados porque ese es el rol de la empresa tú tienes que cuidar a tu cliente a los ciudadanos porque nosotros nosotros suponte estamos pagándole lo, con los impuestos la plata a toda la gente que trabaja en el sector público, pero no recibimos nada a cambio. Tenemos que enriquecer la calidad de vida de las personas y tampoco lo estamos haciendo y sobre todo, no tenemos ningún derecho de, de empoderamiento hasta el 18 de octubre cuando la gente se empoderó y fue a reclamar por sus derechos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Ok, Forbes, ustedes saben que Forbes es una empresa de negocio donde hablan de las 200 de las 2000 empresas más exitosas en el mundo y todas usan Business Intelligence, ok, entonces países que usan mucho el Business Intelligence son Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Brasil, Singapur, Australia, okay? eh, Ustedes tienen clase después de esto, ¿no? ¿Sí, profe? ¿Sí? ¿Tienen? Nosotros no. no. Sí. O sea, alguno, yo creo. Yo sí, pero yo sí, sí profe. Sí. Ya, pero les voy a mostrar, suponte, eh, tres, tres eh, slides más. ¿Ok? Y lo retomamos en la clase de que viene, ¿ok? Porque aquí venía la, la explicación de, de la. E inteligencia de los negocios. ¿ok? Eh, soporte con estadística es inaceptable permitir márgenes y de, de márgenes de error por ejemplo ¿qué es, qué es, qué es el, el business intelligence? el cuadrito ese plomo que ustedes ven abajo ¿okay? es la información que nosotros recolectamos en contabilidad, recursos humanos, que tenemos en la empresa, que es una foto de la empresa en cierto momento dado del de año, que ¿okay? es el pasado, y qué es lo que nosotros estamos buscando, el futuro, cómo sacar, tomar decisiones para el futuro, y ese es el business intelligence que es la pirámide que está arriba, porque ve toda, toda esa información, la toma, la que está muerta, y empieza a trabajar con la organización, con los clientes, con los empleados y hace todo un análisis y te va prediciendo el futuro, suponte por ejemplo, si tú tienes un cliente que te va, va a dejar, de la empresa, eh, el sistema te alerta, te dice, llame al cliente porque va a cambiarse de empresa. ¿Okay? Entonces, el, el software es, te, te, te hace los gráficos como este. ¿okay? Toma la historia, si ustedes se fijan, del pasado, ¿Okay? y tú estás poniendo los esfuerzos donde ven ustedes una rayita como celeste, ¿ya? pero eh, cuando hace el análisis de, de, de la información que el, el software recolecta del pasado, dice, no, los esfuerzos que tú estás haciendo acá están malos, los esfuerzos tienen que ser la línea verde, okay Ese es el futuro, ¿ya? Y ese, ese pequeño es una cantidad de millones de dólares que se pierden, okay Porque lamentablemente no estás haciendo las cosas como corresponde. Tú crees que la estás haciendo bien. Como este es el mejor ejemplo. Tú puedes estar concentrando todos los esfuerzos en este sector hacia la izquierda del gráfico, pero el Business Intelligence dice, no, la plata tiene que ser invertida en este otro lugar. Imagínate la mansa diferencia que hay de uno a otro, y eso es terrible porque estás haciendo una cosa totalmente errónea y se pierde una cantidad de plata tremenda. Esto es, por ejemplo, en, en Río de Janeiro, que fue uno de los casos que más me gustó porque yo trabajé en, esta, en la implementación, porque eh, ellos, la policía gastaba mucho dinero en buscar las zonas donde se, había más eh, delincuencia y gastaban tanta plata patrullando por todo Río de Janeiro. Pero cuando se le aplicó esta información, a la, infor a la información que ellos tenían, el Business Intelligence, detectó que en el sector submontero rojo, era donde se concentraban los mayores actos de delincuencia, entonces ellos en vez de estar gastando dinero en recorrer todo Río de Janeiro se concentraron solamente en detener el crimen en los lugares rojos, y eso es un ahorro gigantesco para el país y te ayuda a dar dinero y reunarle dinero a las personas ¿ok? ya yeah. entonces Dejamos la clase hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Victoria, te escucho. También? ¿O no es te, No te escucho. ¿Alguien me puede repetir la pregunta de ella? Se, no se escucha, escucha tampoco, Está como muy, está muy está robótico. Sí, no, no, no se escucha nada tu pregunta. ¿La, la puede escribir o no? Era algo de Big Data, profe, de que hicieron Big Data, que cómo se hacía ah, eso. Ah, sí, exactamente. Es, es muy, muy parecido al Big Data, pero Big Data, de acuerdo, de que tiene que ver con la inteligencia artificial. O sea, y y eh, van, son, son el, el comienzo, es el business intelligence, y el Big Data, digamos, es el procesamiento de la información. Sí. sí tiene que ver con eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dejamos hasta aquí entonces? Ya, profe. ¿Profe? Sí, profe. Dígame. Yo tengo un comentario que quizás en una próxima clase lo podría hablar. Que Chile. sobre la especialización de los países y que según la especialización que tenga cada uno va a ser productor o mano de obra. Vale. Y en, tan, en, en tanto de eso se va a poder, como cada país, hacer lo que hace. Porque no sirve de nada que todos sean productores y, o que todos sean mano de obra. Es, Igual por, por ese lado influye mucho cómo es Chile. Perfecto. Ok. Yo lo, yo lo, voy, a, lo voy a hablar, ¿ok? ok Gracias, ok. ¿Alguna otra cosa? Bueno, chicos, que pasen un buen fin de semana. Eh, la, ¿Cuándo viene la semana de la solemne y todas esas cosas? La próxima, la próxima, pero nosotros no tenemos solemne porque vamos a hacer un trabajo final. ¿Se acuerdan que llegamos a acuerdo? Sí, pero... sí, ok. Entonces tendríamos clases normales o se van a tomar libres. No hay clases durante esa semana, profe. No hay clases, ¿no es cierto? No. Entonces ¿no estaríamos retomando las clases. Esteban, tú me, tú me avisas, ok. Sí, sí, no, no hay problema. Ya, yeah, ok, ya. Yeah. Ahora, si quieren clases, me avisan. yo le, no tengo ningún problema, ¿ok? Ya, yeah. cuídense, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao. chao, chao. Que estén bien, nos vemos. Chao, profe, que estén Bye.